todos, a esta celebración en la cual estamos dando comienzo a la Semana Santa, este tiempo que el Señor nos regala. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la cuaresma, por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, Hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del Misterio Pascual de Nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección para ello. Jesús ingresó en Jerusalén, la Ciudad Santa. Nosotros, llenos de fe y esperanza y con gran fervor Recordando esta entrada triunfal, sigamos al Señor para que por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Bendecimos ahora estos ramos con los cuales vamos a adorar a Cristo el Señor que viene a nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos para que cuando, cuanto seguimos a Cristo Rey glorificado, lleguemos por Él a la entrada celestial, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchamos ahora el relato de la Pasión de Nuestro Señor. Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús compareció ante el Gobernador y éste le preguntó, ¿Eres tú el Rey de los judíos? Él respondió, Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo, ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba poner en libertad a un preso a elección del pueblo. Había entonces uno famoso llamado Jesús Barrabás Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido. ¿A quién quieren que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir. No te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa... Tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó. ¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron. A Barrabás. Pilato continuó. ¿Y qué haré con Jesús, llamado el Mesías? Todos respondieron, que sea crucificado. Él insistió. ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte, que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo... «Yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes». Y todo el pueblo respondió, «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo... Salud, rey de los judíos. Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haber burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir, se encontraron con un hombre de sirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron, y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Al mismo tiempo fueron crucificados con él dos bandidos, uno a su derecha, el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían Tú que destruyes el templo y en tres días lo vuelves a edificar Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban diciendo: Ha salvado a otros si no puede salvarse a sí mismo. Es rey de Israel que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios que él lo libre ahora si lo ama. Ya que él dijo, Yo soy hijo de Dios. También lo insultaban los bandidos crucificados con él. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las tres de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, Lema sabactani. ¿Qué significa.? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo dijeron Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber. Pero los otros decían, Espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Inmediatamente, el velo del templo se rajó de dos en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, a ti, dice, Señor Jesús. Jesús.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 el perdón de los, de los pecados, pecados la, la resurrección de, de la carne y la, y la vida eterna. Amén. Y junto a las ofrendas del pan y del vino, presentamos también las intenciones de todos ustedes, especialmente aquellas que nos llegan a través de las redes de la Iglesia Católica. Y especialmente todos juntos nos unimos en la misma intención por los frutos de la beatificación de Monseñor Jacinto Vera en nuestra iglesia uruguaya. que esta que es nuestra ofrenda y de todo el pueblo santo sea agradable a Dios el padre todopoderoso señor, el señor. Manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia por la pasión de tu hijo unigénito danos señor tu perdón y aunque no los merecen nuestras obras, haz que los recibamos de tu misericordia por este único sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y démosle gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él, que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso con todos los ángeles te alabamos diciendo con alegría. Santo, santo, santo, es el Señor, Dios del universo, llenos están.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 estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el mismo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman todos de él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 a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Daniel, su auxiliar Luis Eduardo, al orden episcopal, a los presbíteros y los diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos.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 Perdona, Perdona nuestras, nuestras ofensas, como también, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos no dejes caer en tentación y líbranos del Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Que ayudados por tu amor y misericordia vivamos libres del pecado y protegidos del mal, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles, y paz les dejo, la paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu promesa. concenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, el Señor resucitado, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y Como hermanos, compartimos un signo de paz. Espero contigo. So Dios Que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados a compartir esta mesa. Señor, Señor no soy no se digna de que entres en mi casa, casa, pero una, una palabra, palabra tuya va a estar para sanar. La que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Iniste al mundo a traernos la vida.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 Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A partir de hoy y toda la semana, en todas las iglesias de nuestra arquidiócesis y también en todas las diócesis de la República, se celebran todos los días las Eucaristías, los distintos servicios litúrgicos. Qué bueno que no dejemos solo a Jesús en las iglesias, en las capillas, en los lugares de convocatoria. Seamos audaces y valientes. Si podemos movernos para ir al almacén, a la feria, si podemos ir al shopping, si podemos ir a caminar por la rambla, todas esas actividades muy buenas. De cualquier manera, seguro que tenemos un tiempo para acompañar al Señor. Así que no lo dejemos de lado y preparemos ardientes nuestros corazones para celebrar la pascua y también vivir con alegría este tiempo en orden a la beatificación de don jacinto nos acompañan hoy un grupo de fieles de laicas en este caso que nos han alegrado con el canto con la lectura y también el seminarista ignacio maría que conocemos muchos por nacho Está terminando, si Dios quiere, este año sus estudios para poder recibir la ordenación. En él, en Nacho, pedimos por todos sus compañeros, que son gracias a Dios bastante, para que nunca falten sacerdotes de su altar. Pedimos por todas las consagradas, por todas las religiosas, para que haya muchos en estos ministerios y servicios al servicio del pueblo de Dios. Oremos. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a las manos de los verdugos y sufrir suplicio de la cruz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sobre toda nuestra comunidad de la Iglesia en el Uruguay, nos acompañe ahora y siempre. Amén. Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Vayamos en paz. Demos gracias, gracias a Dios. silencio